Buenas tempranito el día de hoy, frío, eh. Se empezaron a buscar y empezamos el día, llegamos a Luca, sus amigas. Why? <risa> <risa> no <hat>, no <risa> Ay, qué frío. granito el día de hoy, amanecimos, llevando a Luca a la guardería. Estamos a menos 20 hoy, eh, va a estar así estos días eh, entre menos 15 y menos 20. Y yo ingenuo pensé que conocía lo que era el frío. Estuve en Europa varias veces, en Rusia, Croacia, varios lugares de por ahí, escandinavos, eh, donde hacía bastante frío, Bien en el sur de Argentina, en las Islas Malvinas, Tuve varias veces porque como el, con el crucero paraba ahí, lo que más me acuerdo siempre era que uno hacía frío. Así que bueno, dejamos a Luca en la guardería. También te voy a mostrar, así como te mostré la otra vez, de departamentos y hometowns, esta zona tiene casas bastante grandes, así que te voy a mostrar ahora. Está medio oscuro, pero después cuando lo pase a buscar, voy a afinar un poquito para que puedas ver las diferentes casas que hay acá. Seguimos. <música> Primera parada, superstore, es como Walmart, pero esta es compañía canadiense. ¿Como a qué edad ir al supermercado se convierte en tu paseo favorito? comprar A ver, ninguna. La chua. La chua. Te voy a dejar el link del video que hice cuando fui a Walmart para que veas precios si tienes ganas otro día me doy una vuelta por un superstore para mostrarte precios y diferencias porque también tienes su marca personal más barata que se llama President Choice que es la marca del supermercado que si por ejemplo un dulce de leche de San Ignacio sale 4 dólares el President Choice sale 3.20 algo así Termino la parte del supermercado, Karate. Si querés, si quieres un capítulo de Superstore, comentame acá abajo y lo hago aún ya que pueda venir al supermercado. de parada Dolarama es como el todos por dos pesos Casa, descargar y descanso, ¿no? Ejercicio. Es el frío que se siente cuando salís. Bueno, auto calentando, hace 10 minutos más o menos. Vamos a buscar a Luca. Te quería mostrar esta zona con las casas, las diferentes casas que hay. Y lo que siempre me va a sorprender es el correo, que lo tienen acá afuera, acá en la calle. Es una cosa que me sorprende todavía. casas que ves así la mayoría son eh, con patio grande ya no se hacen de ese estilo se hacen más que nada así bien pegaditas prefieren hacer más casas más chicas a más grandes y más espacios como la cara del canchero ¿Te divertiste? No ¿Dónde vamos?